Bienvenidos. El objetivo de este canal es informar y motivar para mejorar nuestro planeta. Para ello, nos hemos centrado en dos de los objetivos de la ONU para el desarrollo sostenible, acción por el clima y producción y consumo responsable. Esperamos que os guste.